Tomás Joendri Brito Paula El Gordo y Eurillán Carlos Rosario deberán permanecer en prisión. Así lo determinó el tribunal luego de rechazar la petición. Recordamos que en este hecho también está acusado como autor intelectual José Manuel Paulino, a quien fue variada la prisión preventiva por una garantía económica de 5 millones de pesos. Será en enero cuando se dé inicio al juicio de fondo contra los tres acusados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.